¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo video. El día de hoy nos encontramos aquí en el malecón de Puerto Vallarta, que aquí transmitirán el primer partido de México en el Mundial. Exacto, y pues venimos a ver cómo se vive el ambiente. Esto. Aquí pues aquí lo vamos a dejar, favor. Vamos. vamos. versus a ver, contigo, a ver quién gana, Mario, vamos a ver bueno, es un son o sea, un 2-1, en eh, eh, eh, favor a eh, México. También eh, o sea, 2-1, yo pienso. Que madrugamos los mexicanos. muchos turistas de de conocer hasta eh, México a ver el partido de para Rodríguez. ¡Ah! Eh, eh, no, que no, que no, está está ah, Pero mire, trae la playera de México, es lo que importa. El primero club ah. ah. de Lewandowski, ahora Lewandowski, para los que no saben, es uno de los mejores jugadores de Polonia. Es como un tipo Messi, tipo Ronaldinho, Cristiano Ronaldo. Ajá. Cristiano Ronaldo. Muy chido Mario haber encontrado él ¿eh? desde Polonia. Fíjate, ¿no? es bien raro, un polaco. En México, el día del partido del mundial contra Polonia, es raro, ¿verdad? Es no, bueno que trae la playera de México. Que está algo calientito este partido. Estamos. Cuántos quedan Mario en medio tiempo y a ver qué está emocionante. Falta un minuto para el medio Mario 0 sí, 0-0 sí, sí, sí, Exacto Vamos a ver ve? no, Ojalá de que emocionante! emocionante! un minuto! Bar, el medio perfecto. tiempo, a ver, la última, caros, el, 50, balón a primer palo. el remate. Sí. Mantivo, balón, Ay, es bien. que lo que tienen los Les polacos que están muy altos, incluso en eh, están más altos que nosotros. Si pueden ver que acaba el medio ah, claro. tiempo. ¿Cuál es su pronóstico para el segundo tiempo? 2-1, 2-1, a favor de quién? De México. De México. Pues va medio tiempo Mario, vamos a ver qué pasa, qué sucede después Exacto. de esto Esperemos y nos vaya bien Pues sí, aunque todos desmadrugados hasta, Mario, <ríe> todos fíjate, desvelados Fíjate, hasta ahorita yo he visto a México en pues, defensa Pero ok, vamos a ver Mario, a ver qué tal el pronóstico, pronóstico. ¿No? Para el medio Vamos de a de ganar 1-0 Polonia no está siendo una potencia ¡Oh! Es de Polonia él ¿eh? Vamos a ver Mario México, el segundo tiempo. México, vamos, México a ver. vamos a ver Vamos a ver tal Se cumple el pronóstico El último que acaban de decir 1-0 este Pero a favor de México Porque si la estoy viendo Medio difícil Vamos a ver México, a ver, Fíjate a ver. que Si se está viendo duro sí. hay No hay equipo fácil La verdad Pero ya Van a competir Pero como se está viendo duro Mario Yo pienso que el segundo Va a ser más duro Así que Vamos a ver ¿Cuál es tu pronóstico Para el segundo tiempo? 1-0 Fíjate ya Ahorita a medio tiempo Ya muchos están sí, diciendo 1-0 pero, ojalá, ojalá sí. No, pareco, hecho, no, no estamos en Qatar, pero en México, en cualquier parte de México, Se siente la afición. ¿no? Se vive el ambiente al máximo. Exacto. Y, y pues la verdad es muy padre, chido el ambiente que se vive. Cada muy, cada muy cada chido día. y muy intenso, Mario, de querer ganar. Lo chido que se siente en todo el mundo, en todo México, a pesar de que no estamos en yo Qatar. Pienso, no estamos que en yo salir, Exacto. No estamos en Qatar, pero estamos en Puerto Vallarta. <risa> y claro. casi, casi en todo México, en Guadalajara, en todo se vive el ambiente. Bien chido, bien chingón. Siempre hay puntos de reunión así donde pues todos los mexicanos o turistas van a reunirse para pues, ver a la afición mexicana ¿Cuál es tu pronóstico para el segundo tiempo? 2-1, por México Y 3-0 contra Argentina <risa> Como perdieron ahora eh, bueno, eh, Vamos a meter 3 sí, dos de, de Vega y uno de Chucky <risa> Pues bueno, ahora sí ya empezó el segundo empezó tiempo el segundo. Vamos a ver Mario Está viendo que aquí un, un francés un perdido no. Ah, neta, qué chido. Que fue nada, muy bien. No puedo decir eh. nada de y ellos. Pero vamos ah, Vamos contra Estaba Polonia, Mario. Así que, Marius, sí. que vamos a ver si ¿sí ganamos, Mario. Espero si ganemos. Quiero ganar. Quiero ganar. Quiero ganar por mi escudo. Vamos a ver. ¿Qué Chucky, que a ver. ¿Qué Vamos Sí, le pegó, pero un tirititito leve, tirititito sí. más, pero no quedar 0-0, Mario, eso espero, neta. ¿no? ¿Pinta para 0-0 o no? Sí, yo debo 0-0. No, hay que dejar sí, positivo, como a ganar México. Gane México, gane México. México, Están revisando a ver si no hay penal no, para Colombia. Metieron ahí hasta, me... hasta el portero no ojalá y no sea penal Pavel, que no sea penal ¡no se ¡es un penal! ¡ay caras! <risa> nuestro amigo polaco pues está feliz wey, oh, está bien hay que ver hay que ver todo puede pasar igual si sí, debe meter un gol trasquiera dos es penal Ahí se si lo no no miente es que el bar, güey. No no 100% verificado. De nada, sí es lo que tiene el, Pelato, el mundial, que está el bar, está muy, pero muy estricto y pues ni modo. Ah, malditos penales en los mundiales, ¿verdad? Sí, malditos, día, penales, malditos penales. No, la va a tirar Lewandowski, no, mami. Ya. No, ya Le Llegas gol, güey. Yo pienso. Ocho, Ochoa, vamos. Lápala, va güey. Lápalo, ocho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Felizo! Bien, bien, bien. Estuvo bien. Cuatro de contraso. Siempre está para los más difíciles, ocho. Siempre aparece a los mundiales, era lo que tienen primera. <¿sabes>? Gracias, Ochoa. <risa> y se la tapó al mejor jugador de Polonia, Exacto. ¿eh? Y, si en, y no el mejor jugador de Polonia. Es uno de los mejores jugadores, jugadores del, del mundo. mundo. ¿Eh? ¡No! Oh! Cansado de bien el jugador Ay ah, Dios, Dios. Dios. Vamos, vamos bien, vamos bien, bien. ¡Tira a ¡Oh! La tiró bien pero muy al lado Te animó a tirarle porque no debes tirar el partido Y pasó lejos Pero al menos intentó Sí, la intentó y pues le hizo la lucha 90 No sabemos cuánto vayan a agregar de tiempo ¡Siete minutos Siete minutos 7 minutos A Polonia muy Perfect. bien, Polonia. Muy bien, yeah, Polonia. Good, man. Exacto. Yeah. Hasta luego, Polonia, Polonia. Ese penal lo salvó Chua, aunque él mismo lo había ocasionado, pero sí la salvó, fue lo bueno. No hubo no nada gol. para nadie, pero fue un bonito partido del Mundial. Exacto. Esperemos que nos vaya bien con Argentina. <risa> Esperemos que hoy le fue muy mal a Argentina, de Mario perdió. Y mm -hmm. pues espero les haya gustado este video. Déjense like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Y a Instagram. Instagram. Y también a TikTok, ah, ya tenemos TikTok. Vayan a TikTok, estamos subiendo varios TikTok. Y pues, give me five. Nos vemos